abogado en Ocoa, Dios mío, un abogado resultó muerto de un disparo y otras dos personas, incluyendo un agente policial, resultaron heridas durante una acalorada discusión, presuntamente porque el jurista le habría tirado un carro encima a una patrulla. Los hechos que perdió la vida el abogado Rey Castillo ocurrieron esta madrugada en la calle Prolongación Matías Martínez, en Pueblo Arriba. Próximo a donde residía y tenía su oficina Castillo. En el incidente resultó herido un integrante de la patrulla policial que, se, que fue referido al hospital de la Policía Nacional en la capital y un civil los nombres no fueron revelados según informó el comandante de la policía de esta plaza el coronel José Antigua quien calificó desafortunado y lamentó el suceso el mismo ocurrió cuando el abogado le tiró el carro encima a una patrulla cuando pasó por el Parque Libertad con el volumen de la música alto. Alto seguido, la patrulla, según antigua, inició la persecución contra Rey Castillo, que en una acalorada discusión los agentes le habrían sacado una pistola, provocando que uno de los policías le diera un cachazo en la cabeza, señores. Señores, lamentamos esta situación que todavía estén perdiéndose vida, así tan importante, con una acalorada discusión. <risa> Tenemos el video, pero antes de. Eh, le soltamos si hay niños que sí. siempre lo ven este programa que en esta parte por favor lo los padres o los adultos que estén viendo la televisión lo excluyan porque vamos a mostrar el video donde está la calorada discusión buenas tardes villalona hola hola y saludos a todos. Pues así es soltar a los adultos que estén viendo este programa por favor a los niños que saquen ahora mismo uh, de las pantallas ya que las imágenes son muy sensibles, y muy fuertes, que pueden perturbar también la sensibilidad de cualquiera. Así que vamos a... Bueno, vamos a... Mientras tanto, entonces, eh, Néstor. Vamos, vamos, estamos listos ya con el video. Pero no es lo... lamentable que pasen este tipo de situaciones y que se pierdan vida, ¿verdad? Un, un profesional, un abogado, que quizá en un momento de... de Perdió, si quizás, eh, bebiendo, borracho, y, y se, se desesperó. Hay que tener cuenta con la bebida, porque, porque si sí, no puede no, beber. Y no, tiene que respetar Y tiene que respetar la autoridad. Yo no sé, pero yo tomo, me doy mi traguito, yo un poco contento para bailar. Eh, tirarle flaco. Ya, flaco, ¿están los...? ¿Están ahí? No, vamos, seguimos Ahí la... <risa> me da para otra cosa. Tranquilo. <risa> o, o, o. ¿Para qué? No, no tú sabes para qué le da. No se puede Camila, decir nada. tú sabes para qué le da. Vamos no. a ver. Lamentable Dios la situación Dios. ahí. ¿eh? Se salió de control, policía también. Hay que hay que saberse controlar también en situaciones. Porque mira, ya donde este policía ya tiene problemas por matar a ese señor. Quizás por darle un fuetazo por asustarlo y lo mató. Eso es lo que mencionaba siempre Néstor anteriormente, que tienen que saber controlar ese tipo de situaciones, porque se nota que ese abogado estaba bajo bebidas alcohólicas. Entonces, venía con un volumen alto, la policía quería pararlo. Se le tiró arriba, salió a discutir, pues bajo la presión del alcohol que tenía. Entonces el policía más loco que él todavía y tomó esa acción sin pensar en lo claro, que podía pasar. No manejarlo. Agárralo y, sí. y se le fue el tiro. No se puede relajar con alma de fuego, ni asustar. y meta presión hombre, lo suelta mañana. La, ya camine, venga. La educación es una, es una cosa importante. Y si usted quiere dar ¿eh? un cachazo, ¿para, ¿para qué le dan los batecitos? No, lo inmediatamente ese hombre saca una pistola. Este está, el, el abogado estaba armado, ¿verdad? Porque eso fue la discusión. Pida apoyo si usted no sabe manejarla. Ay, Dios mío. Eso lo hemos dicho aquí. Vamos a tener que mandarle un CD a la patrulla. Si usted no sabe manejar la situación, llame un superior, tire por la radio. Claro. Ah, no, es un hombre algo, manden 200, mándenlo, mándenlo, Lice. Los si están por ahí coña. también, mándalo. Claro, usted no sabe manejar, también. si usted no sabe manejar una situación como policía, como policía, usted debe llamar un superior, llamar mucha patrulla, que, que el individuo se, se ¿Cómo se dice? Se tranquilice. Se tranquilice. Entonces fue a darle un cachazo y el tipo se quitó y cuando bajó, pa, le dio el tiro. Otra cosa también, la, los ciudadanos, no importa que usted sea miembro del Estado. No importa que usted sea Policía Nacional, no importa que usted sea del ejército. Usted tiene que, si usted anda en bebida, tiene que respetar al prójimo. Usted tiene que respetar. No importa que usted sea abogado, que usted sea lo que sea. Ese señor le saca una pistola a un policía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Se muere ahí mismo? Nada más de hacer movimiento. Como ya sea así, sí, ya está prendido. Ya. Así es. Sí, porque, que sí, porque ya sí está prendido una vez. No? Entiendo, pero aquí se manda el policía de de Tony y Jerry, yo uh -huh. Hasta que lo alcanza. Y cometen este tipo de errores. Hay un descontrol, hay un descontrol. Entonces, entonces en debemos como concientizar más a la, la policía y, y estos, estos muchachos, que estos jóvenes que andan eh, bregando con gente, sí. deben sí. educarse más, hablar con de, ustedes. Deben aprender persona, a manejarse. Manejarse psicológicamente. No usar la violencia, porque es que el problema de la policía es que usa la violencia. La violencia del arma de fuego, pero se puede usar la violencia. Usar de... la se, violencia? Hace, se cree superior, se cree con derecho. Obviamente tienen derecho, pero no derecho a matar a una gente y a darle un golpe. Lo que tienen que hacer, eh, hablé bueno, con Amable, ¿no? En eh, una conversación previa, es que deberían de un, neutralizarlo. O sea, con otra forma, no, no con un arma. sino sí. neutralizarlo con eh, agarrándolo de los, de los, de los brazos, brazos, agarrándolo del brazo. Claro. Eh, que se yo, o sea, no haciendo lo que pasó en Estados Unidos que provocó que salieran la gente a protestar, con el caso George Floyd. Sí, pero mm -hmm. eso fue un sí, problema de sea, la no, O ¿no? sea, que no se llegue a ese extremo, pero sí, sí llegar a reducirlo, ¿verdad? A esas personas, porque si no, entonces pasa esto, lo que va, pasa esto que pasó. Otra vez. Pasaría otra vez con otra persona, en otra situación. Claro. En no otro lugar eso. del país. ¿Por qué? Porque la policía... hay, el, hay oficiales de la policía que no saben manejarse que no, han, no y, y, y que no han recibido entrenamiento y si lo recibieron se les olvidó y aquí es obvio que la policía no sabe manejarse porque ya han pasado varios casos mira el caso de los de, lo, de los factores que venían que lo mataron sí. acribillaron, después a, a, a, sí. varias situaciones este mismo año entonces es obvio que la policía no sabe manejarse aquí no sabe hablar con la gente educadamente quieren usar la fuerza policial entonces hay que hay que aplicar una reforma policial aquí ya se le ha dicho muchas veces a Luisito qué es lo que vamos a hacer con Luisito. Claro, no tiene por de tapa decirle a Luisito al presidente. Claro, con una confianza, confianza que nunca usted no es amigo, ¿de? ¿Cómo que no? Soy yo que soy amigo del presidente. Eh, primo. Adiós. Yo he estado diciendo No, no, lo que yo digo es Oye, lo que digo es que usted si ese señor se mandó con esa pistola ya llámela para otra patrulla que le dé seguimiento. Así es. No ¿Eh? quiero usted privar y que más más, y que en su y más le Mira cómo sí. mira como trabajó lo malo ahí. Le iba a dar ah. se quitó y le dio el tiro. Y ahora. este sí hombre muerto no viene a ver con familia un otro, no, pro que profesional. le van a dar seguimiento porque ah, no es un loco. No es un loco tú me entiendes más. Mente, ya más, ese más policía ya está preso, o, o, seguro metió gente presa para allá va él también. Para allá va Por Eso es lo que es. el policía no piensa. Sí. Es así. O sea, en cámara.net, detrás de cámara. En cámara.net, <ríe> detrás de cámara. Un saludo a, a nuestro o, o, o, hermano allá. Chacal, siempre sí. activo. Activo. Sí. Cuando él viene aquí yo como me asusto. Sí, porque él siempre viene como, para allá, para allá.